Hola, soy Javi Turrarte y hoy os traemos un vídeo comparativo entre la Viking clásica y la nueva Viking 67. Esta nueva Viking, también conocida como la guitarra de Elvis Presley, es una reedición de 1967 que tiene cosas en común con el modelo clásico, pero también muy diferentes. Si os gustan estos vídeos y queréis saber más, no dejéis de suscribiros y darle click a la campanita. Vamos a escuchar cómo suenan.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 ¿Cuál de las dos es vuestra favorita? Dejadnos vuestros comentarios y no dejáis de suscribiros y seguirnos en nuestro canal para más vídeos comparativos de Hackstrom. Si queréis conocer más sobre las guitarras podéis consultar todas las especificaciones en su página web oficial. Nos vemos en el próximo vídeo.